En la serie Moon Knight, el caballero Luna es el puño de Khonsu, pero, ¿en quién se basa? Este parte del dios egipcio Khonsu, un dios lunar desde de las primeras dinastías, hace 4.300 años. Entonces, en el himno caníbal, su Oz mataba a los enemigos del faraón y a los dioses, para otorgarle al monarca fallecido su poder, pero esto solo representaba el amanecer, cuando las estrellas desaparecían. Con los milenios, se volvió menos agresivo convirtiéndose en un protector que sanaba a los enfermos, controlaba el parto y llevaba el control del tiempo.